Bueno vieron que la actividad fue un poquito más medida, ¿no? Sí, no, y entonces fue felicitar cosas. a la ciudadanía sí, que se comportó claro, claro. y que qué bueno que no hay pérdidas humanas, o sea, vida, que lamentar y ojalá que el próximo fin de semana suceda lo mismo. Sí, Parece sí, sí. que la gente se quedó compartiendo en familia, eh, Claro, ayer hubo una, un, un gran movimiento en los, en sí, los, en los negocios. colmadones y bares de San Francisco Macorís, pero aparentemente. Que por cierto, todo si transcurrió, a, transcurrió a, tranquilo. habían bueno, aperturado. Ustedes sabían que el 24 se celebra el Día Nacional del Tubi. Sí, del ah, sí, sí, sí. Eh, aunque... Óyeme, a las 3 de la tarde todas las mujeres con tú y que, y que el 48% de las mujeres ya tenía tú y la sí. otra estaba en el salón ah, sí, sí, ah, pero sí. a esa misma hora el 80% de los hombres ya estaba peladito y bebiendo una sí, sí. sí, sí. no fila <risa> extraordinaria en todas las peluquerías eh. y en los carguanes sí. ahora yo les pregunto a ustedes aunque ya aunque se me ponga bravo a veces eh, a ver. mirándolo desde otra, desde otra sí. perspectiva Vamos a ver y, y, y no sería que ha mejorado la calidad del Ron. <risa> porque porque si te pones a ver, si te pones I'm, I'm a, a favor, oye, ye yeah. oye porque... ya, oye, no, ya, esto que te va a decir cierto, escúchame. Anteriormente, tú recuerdas que hace poco el ron era ron de dos pesos, de tres pesos, claro. de cinco pesos, qué sé yo, que sí, okay. ahora hay rones que son mucho más caros que los wikis. Claro. Sí. De tanto que ha crecido la, la calidad del rondo Hay un rondo Andrés. Un brugal de eso. Hay un rondo Andrés que cuesta 85 mil pesos. entonces déjame entonces. El visto el mucho que se ve. Y muy bueno el Y el Equibe. El Estos borrachones promoviendo bebidas. Ese que se llama? otro. Ah, otro, que yo. Pero podemos decir también que la situación económica de la población mejoró, ¿verdad? <risa> vamos, vamos a arreglarlo de esto. No, no, yo no lo puedo Claro, claro, Que la, claro, que la, que claro, la situación económica claro. de, la, de la población mejoró y la gente tuvo acceso a mejor calidad de, de bebida sí, alcohólica. Pues, sí. ¿Y eh, por qué dan más fonditas? <risa> bebieron mejor y comieron mejor y por eso la agenda va tranquilo. ¿Tú sabes que yo vi en la fundita? Además que había el año en el 911 estaba trabajando muy duro. ¿Tú sabes duro? que yo vi? El, el, el, el, el 9 Sí, ha sido eh, una gran... En la zona gran. que yo estaba, esa gente pasaba cada dos minutos... ¿Tú sabes lo que yo vi en, en la patrulla. fundita, Sócrates? En 912 una gran... Sócrates, tú, gran ¿tú gran sabes que, es que yo vi en la cajita. Una, un recipiente con galletitas que oye. tú crees que son de la dulcita y esas cosas. Y es de, de un compañerito que la hace, parece en una esquina. Es verdad, y eh. se la vende a, a, a, al plan social. Exclusivo de él, eso es. Ah, pues está bien, porque entonces está, está, está, está promoviendo el comercio sí, local, los claro, eh, claro. emprendedores, las MIPIMES. Sí, sí, emprendedor la sí, sí, sí. Tienen un control, bien, estricto no tienen eran, que ser galletitas. Tienen importadas. un control estricto de Tenía todo una que se antes, recuerdan una que le decían Suspirito, que era una galletita pequeñita con un chin de suspiro encima. ¿Se acuerdan de eso? Sí, eso es sí, para Bichuela sí, la no. dulce. No, no, no. Ah, la Suspirito, que era dura, dura. Dura, exacto, y dulce como el ya yeah. wow. No, pero felicitar Dulce nuevamente a la población, amor, qué dicen. bueno que se, se comportaron. Eh, como dicen tranquilo del café. Y que, y que no tengamos nada que lamentar ahora mismo con pérdidas humanas. Es Además? posible que en eso tenga que ver mucho lo que tú dijiste, del 9-11, de que sí. haya más... Uh... Vigilancia en la calle de ahora, que se ha hecho que sea una lo, campaña lo gastaron más, todo ayer prevención. lo gastaron todo no no, no crea que no, quede no cree que que para crees que quede para año hay nuevo. ahora no, ya, sí, hay va, que ver y, y, y, y lo de el... los reyes hoy Sí. Y después San Valentín. va la vieja Belén. Lo que había que ver es si ahora el próximo fin de semana que viene, eh, bueno, no fin de semana, porque estamos, estamos, estamos cruzados, el fin de semana y entonces ahí mismo eh, el fin de año, miércoles. que es el martes, el, el, el miércoles, miércoles, miércoles no. eh, 31, día primero si sí, va a ser lo mismo, porque recuérdense que el 24 es una fecha más para compartir familiarmente ¿sabes? va a estar en tranquilidad en armonía, pero el día 31 eh, mucha gente se bueno, tira para la calle después, del, después de las 12 de la noche sí, la terminan las felicitaciones los abrazos, sí. y llora de... la no lloradera la gente el... va para la calle, entonces ahí es posible que se aumente lo, sí, la, la probabilidad de decir y vuelvo y digo los hombres votados y las mujeres votadas sufren mucho en sí, este. parece que no sí. hubo tantos eh, hombres votados que no pues no digo yo porque <risa> fíjate que <risa> no, ni Óyeme. siquiera violencia aparentemente hubo porque eso estuviera ahora mismo en primera plana a nivel nacional bueno Vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos no, a ver qué que dicen que los... Ellos, dije que no, ojalá, los amigos. Porque se sufre mucho. Ahí está el 8524 del abuso de Alex con los trabajadores del ayuntamiento. Son los videos. Mira, lo que pasa es que nosotros no podemos abrir un video sin saber claro. qué dice. Tenemos qué, que estudiarlo. Qué, primero. ¿Qué se ve? Es preferible verlo. Lo claro. no, disculpa, pero no ¿Puede se puede. Vamos a ver a. No, bueno, bienvenida a Hidalgo de la Villa Olímpica. Ella manda también un video, el sonido del silencio, subtitulado en inglés y sí, un bonito y los, tema. Adelante. El, buenos días. Eh, el otro, Irma de la Ensanche Abreu. Abreu. Bueno, gracias a Dios y al operativo, muy bien. Sí, sí se refiere a la pregunta. Sí, ya, ya tenemos los datos de... de que no hubo fallecido, gracias sí. a Dios. Ahí está. Bueno, vamos a dar la pausa, regresamos en breve, no se vayan, que hay más contenido del programa de mañana.